Hola qué tal amigos y hermanos en Cristo Jesús estamos nuevamente en el repaso de la lección de la verdad presente en Deuteronomio. Este día vamos a repasar la lección número 9 que se titula cuando te convirtieres con todo tu corazón. Amigos y hermanos antes de comenzar el repaso quiero hacerle un recordatorio de que en qué página estamos para para que usted vea y escuche nuestros repasos de la lección, y no solamente eso, sino que también tenemos mensajes de esperanza, mensajes de enseñanza, así que le, les invito a que nos busquen, en Facebook, en como, arroba la Biblia, directamente pone, arroba la Biblia, y va a ser directamente en nuestra página de Facebook, y en Twitter, et, arroba Biblia, esa es nuestra página más en Twitter, y en, YouTube, Estudiemos la Biblia. Y la, nueva, la, la buena noticia que le dimos hace unos repasos atrás es que estamos en Spotify con, uno, con nuestros podcasts de los repasos de la lección y de los mensajes de esperanza, enseñanza y todo eso. Amigos y hermanos, nos pueden buscar como podcast Estudiemos la Biblia en Spotify. Amigos y hermanos, que Dios los bendiga grandemente y esto es Estudiemos la Biblia. Ok amigos y hermanos, estamos de regreso, aquí estuvimos la Biblia, Dios los bendiga grandemente, espero que este repaso de la lección les sea de bendición, porque Dios quiere bendecirte a través de este repaso de la lección, quiere enseñarnos cosas nuevas, enseñarnos, enseñarnos cosas que quizá hemos olvidado, enseñarnos cosas o recordarnos cosas que quizá hemos dejado a un lado. Y enseñarnos cosas de cómo tratar con las personas de afuera. Cómo llamarle la atención a las personas de afuera. A enseñarles esa oportunidad que Dios tiene para ellos. Ese es el propósito de esta lección número 9. Un mensaje de esperanza. A mí me encantó. No sé si a ti. Y el día sábado la introducción inicia con el versículo del de, de Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. Que dice. Más desde allí. Buscaré a, Jeho a Jehová tu Dios. Lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¡Wow! O sea que si nosotros, nosotros buscamos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma a Dios, lo hallaremos. Y hay muchas personas de desamparadas en el mundo porque sienten ese vacío, sienten esa necesidad de amor. Pero necesitan también una persona que le diga y le dirija a ellos que si ellos buscan y claman a Dios con todo su corazón y con toda su alma, van a hallar a Dios y Dios los va a oír y los va a bendecir. Dice, un simple hecho de la vida nos acompaña a todos. Somos pecadores. De vez en cuando algún experto se queja de la idea cristiana de la corrupción humana, humana básica. Y es la verdad. Y es que los seres humanos todos somos pecadores. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Y es que a veces los expertos o las personas que no están dentro de la iglesia se quejan porque nosotros lo, lo, los cristianos, los que profesamos seguir a Cristo, sí cometemos errores. Pero hay una, una diferencia muy grande entre un cristiano y una persona que no sigue a Cristo. Y es que el cristiano tiene una, una esperanza muy grande y es ser justificado por la fe mediante la gracia y, y el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos. No dice solamente los cristianos. No solamente dice lo que no son cristianos. Lo que, no que siguen a Cristo. Lo que, que no siguen a Cristo. Dice todos. Somos pecadores. Pero mira el mensaje de esperanza. Ahora, el mensaje de esperanza está en versículo 24. Versículo 24 dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Significa que todos somos pecadores, pero tenemos la esperanza de ser justificados por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Perdón. Significa que tú eres pecador y lo sabes. Ahora necesitas entregarle corazón a Jesús confiando en la gracia de Dios y confiando en, la, en el acto de redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza más grande del universo. Pasemos al día domingo. Mijiten, una palabra hebrea. Y es que dice aquí, una frase, una frase insignia del Antiguo Testamento es mi En hebreo, mi representa la pregunta ¿quién? Y significa dará. Entonces, literalmente, mi equivale a ¿quién dará? Y yo te voy a invitar al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 ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque es el hombre, ¿por qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que digiere Jehová, nuestro Dios, y tú nos dirás.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 Igualdasen en todos los días mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel está diciendo a Moisés que él fuera donde, donde Dios, porque, porque ellos temían que la gloria de Dios los consumiera. Y Vino por Israel y, y envió a Moisés y dijo, y todo lo que te diga Jehová, tú vienes, no lo dices, nosotros te oiremos y lo ponemos por ahora y lo haremos, dijo. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, he oído la palabra de este pueblo y bien han dicho. Y, vi, y viene el versículo 29, que es el que vamos a estudiar en el día domingo. ¿Quién diera? Dice aquí la lección que en Mijitén, Vamos a poner la palabra hebrea, el don, donde dice quien diera. Y militen significa quien dará. Vamos a leerlo de esa manera. ¿Quién dará que tuviesen tal corazón, que temiesen y en todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Quién dará? O sea, nosotros como padres terrenales ¿Cuánto daríamos nosotros para que nuestros hijos sean obedientes a nuestras palabras y les fuera bien? Porque nosotros como padres terrenales, cuando nuestro, un hijo de nosotros comete algún error y necesita ser castigado para que él aprenda, que eso no, no, no lo puede volver a repetir porque es algo malo y trae consecuencias a su vida, pues hay que darle un castigo. Entonces Dios... Le está diciendo lo mismo al pueblo de Israel esto mismo. Quien diera que tú tuvieras tal corazón que guardasen todos mis mandamientos todos los días para que a ti y a tus hijos les fuese bien para siempre. Imagínate tal cosa. Y dice, si Dios está, le, le, le da la libertad al pueblo de Israel, ese, ese libre albedrío, de tal manera que Dios no, no, no los obliga a guardar la ley, sino que les ofrece guardar la ley para que les vaya bien. Porque tú y yo sabemos que dentro de la ley, Está, no matarás y no robarás. Vamos a por ejemplo. Y tú y yo sabemos muy bien que el día que tú y yo matemos o robemos, vamos a tener consecuencias. Primeramente con Dios vamos a tener que rendirle cuenta por eso. Y segundo, aquí en la ley terrenal vamos a ir encarcelados. Vamos a tener consecuencias. Y es lo que Dios le estaba queriendo enseñar y dejarle saber al pueblo de Israel. Ahora, mire bien lo que dice el día domingo aquí la lección. Este uso de militén revela que ni siquiera Dios puede pisotear el libre albedrío, porque en cuanto lo hiciera ya no haría, habría libre albedrío. Por eso Dios dice, ¿Quién dará para que este pueblo tenga tal corazón que me obedezca por su propia voluntad, por amor a mí, por solamente ver todo lo que yo he hecho? Pues solamente ver que lo saqué de la mano de servidumbre de allí, de Egipto. Solamente por eso que me, que me ame de tal manera que me sea obediente por su propia voluntad, no por obligación. Eso es lo que estaba queriendo decir Dios. Vamos a ir leyendo algo aquí importante. Y así como los seres humanos somos libres de pecar, también somos libres de elegir al Señor. Para esto abierto... Para estar abierto, perdón, a su dirección, para decir, para decidir arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo, respondiendo a su espíritu. En última instancia, la decisión es nuestra y solo nuestra y es, y es una decisión que tenemos que tomar día a día y momento a momento. Wow. Y ahora te quiero invitar al capítulo 6 de Deuteronomio para leer los versículos del 20 al 24, para que veas el libre albedrío que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esto es una extensión que yo le añadí a la, a la, a la, perdón, a la, a la, la lección. Capítulo 6, versículos 20 al 24. Dice, mañana...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 ¿Qué respuesta le tenía que dar el pueblo de Israel a sus hijos? ¿Por qué, papá, tengo que guardar la ley? Y nosotros como padres, le vamos a decir a nuestros hijos, como le dijo el pueblo de Israel, como le tiene que responder el pueblo de Israel a su generación. Oye, hijo, tenemos que guardar la ley porque Dios me sacó de la esclavitud del pecado. En un pasado yo fui alcohólico, en un pasado yo fui drogadicto, en un pasado yo fui adicto a la pornografía y Dios me sacó de esa esclavitud y me dijo ahora tienes que cumplir esta ley como respuesta a mi gracia porque te he libertado de esa esclavitud sin tú merecerlo, Si tú no haces nada para ganar esta, esta libertad de la esclavitud del pecado. Y como respuesta a, a, a la gracia de Dios, vamos a cumplir la, su ley. ¿Para qué? Para que nos vaya bien por el resto de nuestros días y para que nuestra vida se alargue en la tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, amigos y hermanos! O sea que Dios nos hace tan libre, nos da ese libre albedrío, nos da esa libertad de escoger seguirlo, pero por amor a Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a pasar el día lunes. Me buscaréis y me hallaréis. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 28. 25 al 28. Dice así. Cuando, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en las tierras, si os corrompéis y si eres, perdón hicieres si escultura o imagen de cualquier cosa y hicieres si lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo os pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pereceréis paséis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largo días sin que seáis destruidos y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará Jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni, cor ni comen, ni huelen. ¡Wow! En este caso, Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que si luego de ellos entrar a la tierra prometida, ellos iban y adoraban dioses falsos, iban a tener consecuencias. Y mira la casualidad, que dos generaciones después de esa generación que recibió esa advertencia, cayó en pecado, y exactamente en idolatría de falsos dioses. Mira lo que dice la lección acerca de esto. Yo escribí aquí, porque hay una pregunta, Ajá. dice, yo escribí aquí, contentando la pregunta, Dios al verte las consecuencias de la desobediencia, lo que después de dos generaciones, como le acabo de decir, se olvidaron de lo que Dios hizo, y había hecho y pecaron. O sea, las la, dos generaciones después del pueblo que recibió la advertencia se olvidaron de que Dios los había sacado de Egipto. Se olvidaron de, de lo que Dios había hecho durante los 40 años en el desierto. Se olvidaron de todo lo que Dios les había proveído. Vida, agua, comida, salud, ropa, casa, alimentos. Se había olvidado de todo eso, dos generaciones después, y cometieron pecado. Mira lo que dice el ve versículo 29, 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los prosteros días... Te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pasto que les juró a tus padres. Wow. Significa que Dios sabía que esa generación del futuro iba a pecar y, y le. Aparte a de la advertencia que le dio al pueblo de Israel, le dijo: Si sí eres, pero me buscaréis de todo tu corazón, me hallaréis. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Aquí se muestra nuevamente la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios dice que si tú caes, y, tú lo, y, y en el momento que caes, reflexionas en tu caída. Reflexionas en lo que ha pasado en tu vida, te arrepientes y lo buscas de todo tu corazón, con toda tu alma. Él dice que va donde ti y te saca de donde está y te lleva nuevamente a donde se supone que tú estabas. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué misericordia tan grande! ¡Y qué gracia tan grande de Dios! Si decides arrepentirse libremente, Él aceptará el arrepentimiento. Para que Dios acepte nuestro arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos libremente. Si tú quieres que Dios te perdone un pecado o tus pecados de tu vida anterior, de tu vida pasada, tienes que arrepentirte libremente. No puedes dejar que nadie trate de obligarte arrepentirte. Por lo tanto, en última instancia, todo arrepentimiento es un regreso a Dios después de haber estado separados de Él por nuestros pecados. O sea que el acto de arrepentimiento es ir de vuelta a Dios, porque hemos, habíamos, hemos estado alejados de Dios a causa de nuestros pecados y cuando nos arrepentimos y le demostramos a dios nuestro arrepentimiento con nuestro dolor nuestra frustración porque hemos pecado señor me duele mi corazón estoy avergonzado porque he pecado contra ti libremente dios nos perdona y hay una cosa más pero si lo digo, me adelanto. Así que pasemos al próximo día, martes. Y se llama Teshuvah, otra palabra hebrea. Dice aquí, Desgraciadamente, al menos, al menos después de la caída, el pecado parece tan fácil y natural como respirar. Y a pesar de todas las advertencias y las promesas porque este mandamiento que yo os deno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Muchos del pueblo hicieron precisamente eso. Cayeron en los pecados de los que Dios les había advertido. Como le había dicho, dos generaciones después el pueblo cayó en lo que Dios les había advertido. E incluso así, Dios estaba dispuesto, dispuesto a recuperarlos si al emplear su libre albedrío se arrepentían y regresaban a él y yo le añado por su propia voluntad. O sea que Dios, mira mira qué llamamiento, Dios le está haciendo a esas personas y por eso es importante que tú nos busque en las redes sociales para que compartas este video. Porque este video es para esas personas que tú sabes que estuvieron en la iglesia un día. Y que hoy no están. Y Dios está diciendo que ellos, ellos saben la advertencia que Dios le dio en algún momento. Como le dijo, le advirtió al pueblo de Israel. Dios advirtió al pueblo de Israel y dos generaciones después ellos cayeron en pecado. Pero Dios dijo que si ellos se arrepentían y clamaban a Dios de donde estaban, Dios iba a sacarlos de allí y los iba a llevar de rezo donde estaban. Y Dios está llamando a esas personas que están lejos de la iglesia en estos momentos. Porque ellos saben que Dios los advirtió de los pecados a través de su santa ley. Y cayeron en pecado. Por ahora tú necesitas compartir este mensaje de esperanza para ellos. Porque Dios le está diciendo a ellos en este momento, si te... Si te acordáis de mí, si me buscares con todo tu corazón, si me buscares con toda tu alma, me hallaréis y yo te buscaré, te sacaré de donde estás. Te sacaré de la esclavitud nuevamente del pecado. Te sacaré nuevamente de donde estás atado nuevamente. Quizás no es una nueva adición o quizás es la misma que tuviste en el pasado. Pero Dios volverá a traerte a donde estabas porque Dios sabe y te advirtió dentro de la iglesia las cosas negativas que podían pasar si pasabas esa cerca de protección que es la ley de Dios. Y aún así hay personas que la pasaron y ahora Dios está en busca de ellos. Por, on, por eso necesitamos ir y compartir este mensaje. Sea en YouTube, Facebook, donde tú quieras. Pero Dios está llamando a esas personas que están fuera de la iglesia a través de este repaso de la lección. Acuérdense que la lección se llama la verdad presente en Deuteronomio. Y Dios en el libro de Deuteronomio le estaba dando una oportunidad al pueblo de Israel después de haber pecado y... Después de que Dios lo había advertido. y cómo, ¿Cómo no a nosotros? ¿Cómo Dios nos advirtió? Caímos en pecado y aún así con nosotros clamamos con dolor y con arrepentimiento. Dios volvió y nos cogió a nosotros y nos puso donde estábamos. Dándonos fortaleza, dándonos refugio espiritualmente. Eso es la verdad presente en Deuteronomio. Techuva. Techuva. Se traduce correctamente. Volverás a obedecer al Señor. Al final de, al final de Deuteronomio, a capítulo 30, versículo 10. Vamos allí. Deuteronomio capítulo 30. Voy a buscar aquí rapidito.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 cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Wow. Pero dice que la palabra te se traduce correctamente como volverás a obedecer al Señor. Vamos a cambiar la palabra convirtieres con, con la palabra, con la frase volverás a obedecer al Señor. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la, de la ley, cuando volvieres a obedecer al Señor, tu Dios, Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Primero dice que cuando obedezcamos a la voz de Él. O sea, primero. Primera instancia es que Dios nos está llamando. Dios sabe que te advirtió. Y como te advirtió, sabe que estás fuera de ese de ese cerco de protección. Y sabe que estás en pecado y ahora te está llamando. Por eso dice, "Cuando obedezcares la voz de Dios." Y luego dice, y luego dice, en "Versículo 10, para guardar sus mandamientos." Y yo digo, nuevamente, y sus estatutos escrito en esta ley, cuando volvieres al Señor tu Dios. O sea, significa que si tú estás volviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la ley de Dios, significa que tú sabías ya la ley de Dios, pero desobedeciste a la advertencia de Dios significa que ya había clamado por la ayuda de Dios y tú obedeciste a la voz de Dios y volviste a la presencia de Dios. Y aquí se vuelve a manifestar la gracia y el amor de Dios. Porque aunque Él sabe que te advirtió y aunque Él sabe que tú sabías que habías sido advertido, no te importó en ese momento y cruzaste esa línea y pecaste, Dios te da una oportunidad para que obedezca su voz para que guarde sus mandamientos y pueda volver a Él. Y eso es una oportunidad. Eso es una, y eso es una señal de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. El gran amor que tiene por ti. Eso es maravilloso. Vamos a pasar al día miércoles. De todo vuestro corazón, en Deuteronomio, Capítulo 30, del 1 al 10, revela, se revela la gracia y la bondad de Dios con los descairados y los pecadores. aun cuando esos pecadores y descairados hayan recibido la bendición de Dios de maneras únicas. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios? En todo cuanto le pedimos, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. A pesar de todo lo que él había hecho por ellos y a pesar de hecho de que no tenían ningún justificativo real por su pecado, ellos, ca ellos igualmente cayeron. El pueblo de Israel fueron advertidos y por eso no tenían ninguna manera de cómo justificarse para no haber caído en el pecado. Y lo mismo está pasando en estos días. Hemos sido advertidos por la palabra de Dios para no caer en pecado y cuando caemos en pecado no tenemos ningún justificativo para darle a Dios. Es lo mismo. Aquí encaja el título de la lesión, la verdad presente en Deuteronomio. Estamos encajando la historia de Israel en nuestras propias vidas y mira la pregunta que dice el final. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Te identificas? ¿En algún momento desobedeciste a la voz de Dios y pasaste esa cerca de protección que no nos permite caer en pecado y tuviste que clamar a Dios? Y obedecer nuevamente a la voz de Dios y guardar sus mandamientos y volver a él por su gracia y por su amor y por su misericordia. ¿Te identificas con eso? ¿Lo has hecho una vez? Ahora Dios quiere que tú extiendas la gracia de Dios hacia el prójimo. Si tú sabes que un hermano de la iglesia está fuera de la iglesia, está pecando, Llévale este mensaje a él. Llévale esta verdad presente de Deuteronomio a Él. Para que sepa el gran amor que Dios le tiene. Para que vea lo gran misericordioso que Dios es con él. Y para que vea la gran misericordia, la gran gracia que Dios tiene para él. Este mensaje es para perdón, este mensaje es para ellos y también para nosotros para no sobrepasar de esa advertencia. Dice aquí, el arrepentimiento conlleva una acción y es volver a Dios. Y el volver a Dios nos dirige a apartarnos del mal. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando Dios dice, cuando Dios nos pide que nos arrepentamos de nuestro pecado, el acto de arrepentimiento nos, di, nos dirige hacia Dios. Y ese acto de arrepentimiento que nos lleva hacia Dios, nos lleva a otro acto. Y es que cuando tú y yo nos arrepentimos, vamos en camino hacia la presencia de Dios. Y como tal cual vamos en camino hacia la presencia de Dios mediante nuestro arrepentimiento, tenemos que despojar el mal de nosotros. Porque si no despojamos el mal de nosotros, seguiremos en el pecado. Y si seguimos en el pecado, no estamos ejerciendo un arrepentimiento genuino y liberal. Significa que el fruto del arrepentimiento es Dejar el pecado, alejarte de ese mar. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Finalmente, tuvieron que tomar la decisión de volver a él y obedecerle de todo corazón. En cierto sentido, el verdadero problema en su era su corazón, porque si su corazón hubiese estado bien con Dios, sus acciones lo acompañarían, es decir, serían obedientes. Pero, pero eso se les, dio, se les dio la maravillosa promesa de que si regresaban al Señor, si se convertían sinceramente a Él, entonces Él obraría en ellos y se inconsideraría su corazón. Elena G. de White comenta en uno de sus libros, El pueblo se lamentaba por sus pecados, le habían traído sufrimientos, pero no por haber deshonrado a Dios y, su, y, y transgredido su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. O sea, que cuando nosotros nos arrepentimos, nos dimos cuenta que hemos cometido un pecado, nos sentimos mal, a veces lloramos, a veces nos sentimos que hasta... Que, que hemos hecho lo peor del mundo, porque nos sentimos mal emocionalmente y eso es uno de los frutos del arrepentimiento. Pero el fruto más importante del arrepentimiento no es solamente sentirnos mal emocionalmente, sino alejarnos del mal resueltamente, para siempre, no volver a pecar. Vamos a pasar al último día jueves. Se llama Arrepentidos y Convertidos. Y aquí nos invita a ir al libro de Mateo capítulo 3 versículo 1 al 8. Vamos a buscarla aquí. Estoy buscando en mi Biblia. Mateo capítulo 3 versículo 1 al 8. Mm.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 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de, de arrepentimiento. ¡Wow! Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué perdón, ¿Cómo se presenta la idea de regresar? en estos versículos. Juan el Bautista presenta la idea de regresar a Dios haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le estaba diciendo a, a los fariseos y a los saduceos que quien le había enseñado a huir de la ira de Dios, que mejor hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista en otras palabras está diciendo, ¿sabes qué? Tú sabes que tú estás pecando y necesitas hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tú sabes que necesitas alejarte de esos pecados, necesitas alejarte de ese mar y acercarte a Dios nuevamente. Por eso ellos estaban yendo a Jordán, confesando sus pecados. Y Juan el Bautista aprovechó y les dijo, necesitan hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué es fruto digno de arrepentimiento? Porque primero es ir y confesar nuestro pecado a Dios. Una, nos sentimos mal, sentimos ese pesar y, y nos sentimos mal emocionalmente. Por el fruto en total el que Dios quiere y el que Dios quiere ver de nosotros, que se llama digno de arrepentimiento, es el alejarnos de ese pecado, alejarnos de ese mar que nos hace caer en pecado, alejarnos de ese mar que nos hace desobedecer la ley de Dios, alejarnos de ese mar que nos hace olvidar de la penitencia que Dios nos dio. Eso es un fruto digno de arrepentimiento, el alejarse de ese mar, de ese mar que te hace caer, de ese mar que te tortura pero necesitas dejarlo ir para regresar a Dios. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué dice Jesús. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice Jesús diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Wow! Hay una pregunta aquí y es muy importante. ¿Qué dice Jesús y por qué relaciona el arrepentimiento con el Evangelio? Hazte esa pregunta. ¿Por qué Jesús en ese momento relacionó el arrepentimiento con el Evangelio? Yo personalmente contesté esto. El Evangelio... Es aquel mensaje de esperanza que nos ayuda a regresar al Padre por medio del arrepentimiento. Porque cuando nosotros estamos pecando, a veces nos encontramos sin salida. A veces caímos en ese pecado y nos encontramos en un callejón oscuro y no vemos la salida. Pero llega Jesús con su obra redentora en la cruz del Calvario y nos dice, aquí está la salida, aquí está la, mi obra redentora. Aquí estoy yo que te perdono tu pecado. Por eso necesitas arrepentirte. Por eso tienes la esperanza de tener un arrepentimiento digno. Perdón. Por eso tienes la, la esperanza de tener un arrepentimiento. Porque tienes la esperanza de ser perdonado y no condenado. Para eso es la obra redentora de Jesús. Por eso Jesús relacionó el arrepentimiento con el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que te guía al arrepentimiento. Porque el Evangelio te da la esperanza de ser perdonado de esos pecados. Y si tú te arrepientes vas a ser perdonado mediante el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo crucificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y por esa manera Jesucristo en, esa, en ese momento ahí en Marcos capítulo 1 versículo 15 relacionó el arrepentimiento con el evangelio diciéndote a ti y diciendo a las personas del mundo a esas personas que a veces nosotros miramos como si no fueran nadie en la calle que esas personas que están ahí que le hacen falta comida que no tienen casa que son no, drogaditos que son, son alcohólicas que son prostitutas a veces miramos mira qué miserable qué miserable y no en también murió por ellos y ellos también tienen esperanza y tú necesitas llevarles esperanza a ellos porque así mismo como Jesucristo dio su vida por ti, porque te amaba, también la dio por ellos. Y aquí encaja la verdad presente en Deuteronomio. Amigos y hermanos, este ha sido en un repaso, porque este repaso de la lección número 9 es un repaso lleno de esperanza para que las personas que sí conocen a Dios, regresen a Dios y para que no conocen a Dios, vengan donde Dios, porque tienen la esperanza de que serán salvos mediante la redención que es en Cristo Jesús, que tienen la oportunidad de arrepentirse de todo lo que han hecho en el pasado, porque tienen la esperanza de un perdón, dejando la condenación atrás. Amigos hermanos, que yo te vinde grandemente. Si tú entiendes que este, este repaso de esta lesión necesitas enviárselo a alguien específico, un hermano, una hermana que esté fuera de la iglesia, un, un amigo, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar que no esté dentro de la iglesia, envíaselo para que sea de bendición y de esperanza hacia ellos. Que yo te binde grandemente. Y esto es, Estudiemos la Biblia.